Saludos. Hoy toca un poco de mantenimiento de la huerta, desbrozar camas ya he desbrozado el perímetro de la huerta. Y bueno, mira cómo está eso. Veis cómo está el bancal. Lo que quiero es desbrozar y luego ponerle el plástico. Y eso también tengo que desbrozar, porque lo puse con mucha hierba y todavía hay como pequeñas cuevas donde pueden ir creciendo todavía. Entonces lo que quiero es desbrozar y que caiga ese plástico al fondo. Por lo demás, aquí va la cosa. Bueno, ¡listo! A todos aquellos especialistas de la desbrozadora, ya sé que la careta que llevo, esa frontal, no es la mejor. Es para desbrozar zarzas y demás, pero bueno, es lo que tengo. <coughs> Por otro lado, no me suele gustar desbrozar los bancales, porque dejamos la raíz de, de la mala hierba ahí mismo. Pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer es meter una buena capa de compost y rellenar los pasillos de triturado. Así es como ha quedado. Voy a recoger toda la mala hierba que hemos cortado, ir ahí a la compostera y luego le toca eso. Quitar el plástico, desbrozar y volver a poner el plástico bien. Tocito. así ha quedado ahora pasaremos el rastrillo para quitar los desechos que pueda haber y volveremos a poner eh, y pondremos este plástico ahí en el espacio nuevo y este ya le toca empezar a ser productivo Thank you. Así, hasta que vengamos eh, con triturado y, compo y compost y le demos forma otra vez para empezar a cultivar. En este caso, al haber habido tanta mala hierba, pondremos cartón en el pasillo y una buena capa de compost en las camas de cultivo. ¿vale? Vamos a llevar el plástico hacia allí.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 Tenemos preparados los tres bancales. Estos se van a dejar para cuando empezamos a meter pimientos, productos de primavera verano. Y el que hemos preparado hace poco, pues bueno, pronto le atacaremos. A echar esto a la compostera. Y a casa, a comer. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Espero que hayamos aprendido algo. Y nos vemos en la segunda parte. Amor,